Para acceder a la red, la mayoría de usuarios hacemos uso del navegador. El navegador nos facilita mucho la vida, pero la pregunta que le suele hacer mucha gente es, ¿es realmente seguro? La respuesta a la pregunta es, si lo configuramos bien, sí. Al navegar, vamos dejando información acerca de nosotros en la red. Información personal, nuestra ubicación, las cookies... Para quien no lo sepa, las cookies son archivos que se guardan en tu ordenador cuando navegas y que almacenan información sobre los sitios que visitas. Existen muchos navegadores diferentes, pero afortunadamente todos ellos tienen opciones para hacer más segura la navegación. En este vídeo nos centraremos en cómo mejorar la privacidad en el navegador Chrome. Más concretamente, veremos cómo se pueden borrar diferentes datos almacenados previamente. Para acceder a las opciones de configuración de Chrome, tenemos que ir a la parte superior derecha de la pantalla y buscar la opción de configuración. Una vez dentro, podremos ver todas las opciones que nos ofrece Chrome. Para ir a las que nos interesa a nosotros, debemos buscar en configuración avanzada e ir a la opción de privacidad y seguridad. Ahí encontraremos muchas opciones, pero a nosotros solo nos interesa la de borrar datos de navegación. Una vez pulsemos, veremos cómo podemos, entre otras cosas, borrar el historial de navegación, las cookies e incluso las imágenes almacenadas. También podemos decidir a partir de qué fecha aproximada queremos que se borren los archivos seleccionados. Si vamos a configuración avanzada, podremos seleccionar otro tipo de archivos a borrar, como por ejemplo el historial de descargas. Puedes seleccionar tantas opciones como desees para borrarlas. Una vez hecha la selección, simplemente habrá que pulsar el botón borrar los datos para que se proceda a la eliminación de la información seleccionada.